Qué tal chicos les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de codinámico donde estamos enseñando eh, programación desde cero en este caso estamos enseñando php 7 desde cero si aún no nos sigues en las redes sociales estamos en instagram como codinámico desarrollo web también te, tenemos un canal de youtube que es este que es codinámico y tenemos una página en facebook eh, que es codinámico también entonces quiero que nos sigan en las redes sociales en instagram vamos a estar subiendo historias eh, <coughs> para estar en contacto con ustedes historias eh, de los tutores o, o de, en, en mi caso yo como tutor subiré historias para estar en contacto con ustedes por instagram así que no se pierdan esta gran oportunidad y vamos a comenzar con el video en la descripción no se olviden que van a estar los links de las redes sociales para que nos sigan y estén al tanto de todo así que hoy vamos a explicar lo que son condicionales en, en php y lo que vamos a hacer es primeramente debes verificar que el sam o los servicios estén correctamente iniciados si tienes problema con esto puedes contactarnos de una manera directa por la página de facebook y te vamos a ayudar a corregir cualquier problema que tengas en el mundo de la programación ok entonces iniciamos con php con las etiquetas php y eh, vamos a hacer un condicional eh, un condicional es para verificar si una condición se cumple o no se cumple y los statement o las los, las <coughs> las líneas de comandos que interpreta para esto se llama if ya es muy general en el mundo de la programación if entonces para verificar si una condición es correcta, lo hacemos con if y entre paréntesis vamos a colocar aquí, aquí va la condición, ¿ok? Podemos verificar si una condición es correcta si es igual utilizando los operadores de comparación, por ejemplo, si es igual, si es mayor o menor, si es eh, menor o menor igual, mayor mayor igual, si es diferente o totalmente diferente, o también si es eh, <coughs> totalmente igual idénticos por eso te voy a dejar en, el, en la etiqueta en una tarjetita arriba desde de ya lo vas a ver para que veas el video de de los operadores lógicos en php y no te pierdas y sigas al paso todo lo que vamos a hacer entonces vamos a evaluar una condición de una suma voy a decir que 4 más 5 sabemos que 4 más 5 eh, va a dar un número que es 9 y voy a evaluar si si esta condición cumple entonces voy a decir si suma utilizamos un operador de eh, comparación si suma es igual a 9 vamos a abrir corchetes y aquí de este lado aquí va el código donde cumple la condición si cumple la condición entramos y hacemos un código vamos a decir la suma es correcta ¿ok? y vamos a comenzar por aquí solamente por el if ok entonces vamos a, a decir y me dice la suma es correcta si queremos aplicar lo aprendido podemos hacer algo como h2 cerramos un h2 y decimos así para verlo un poco más eh, grande ahí está la suma es correcta pero si yo cambiar este número y lo colocar a 10 que estoy evaluando una condición de que si es correcta o no es correcta, si es verdadero o falso voy a cargar y no me va a mostrar nada porque en este caso al decir que, que no es verdadero esto no va a tomar este hecho y no lo va a mostrar por lo cual vamos a entrar a la parte complementaria de un if que es else Entonces si la, la condición no es correcta, si la condición que se está evaluando dentro del if no es correcta vamos a entrar a else, ¿okay? entonces entramos a else entre corchetes y vamos a decir, lo, o vamos a imprimir un mensaje diciendo que la suma, la suma no es correcta me está evaluando una condición a ver si es verdadera o es falsa entonces lo que vamos a decir y es esto, la suma no es correcta. Eh, en este caso, estamos evaluando la condición, como se los digo, de, de, de que la suma sea igual a 9. Si es, si decimos que la suma es igual a 10, no va a entrar a este caso, sino va a entrar al caso else. O decir eh, la condición eh, no, no está cumpliendo. Entonces entramos a else y imprimimos un pantallazo. Vamos a hacerlo con una multiplicación y así verificamos eh, los, los, los métodos de condiciones y vamos a decir si multiplicación es igual a 10, vamos a decir la suma es correcta porque 2 por 5 es igual a 10, entonces entramos a la condición de que es correcta y entramos a esta parte, ¿ok? Eh, podemos hacer un breve ejercicio de... De decir la bienvenida a una persona ¿Qué tal si tú le das la bienvenida a una persona? Si esa persona es la que tú estabas buscando Y vamos a comparar un nombre. Y vamos a decir eh, Mario, de esta forma Sin case sensitive, o sea, sin ninguna mayúscula, sin nada Y vamos a aplicar el operador de asignación totalmente idéntico ¿Ok? Entonces para hacerlo es con los tres iguales Y vamos a decir... Eh, Mario, vamos a decir ese es el nombre del tutor y a lo contrario diremos que ese ese no es el nombre del tutor. Entonces estamos verificando si el nombre es correcto o no es correcto. Entonces vamos a verificar <coughs> y dice ese es el nombre del tutor. Si yo lo colocara otra o dice ese no es el nombre del tutor entonces estamos evaluando un nombre como para qué nos podría servir esto podría servir para evaluar sesiones en php cuando alguien haga un login que el usuario sea correcto que la variable de sesión esté llena para poder para poder reenviarlo a otra página y con esto vamos aprendiendo poco a poco de php Así que les invito eh, a que se suscriban al canal y también estén pendientes de las redes sociales de Instagram y de Facebook y nos vemos en un próximo video.